¿Qué tal, seguidores al día? Muchas gracias eh, a esta hora. Lo que ustedes están observando, estamos en la E25, eh, en la E25, en la ruta Buenafé-Patricia Pilar. Eh, novedades, aquí ya se está adelantando para la construcción del segundo viaje que tendrá la vía Santo Domingo, la vía Santo Domingo-Quevedo, eh, justo después de Patricia Pilar. Esto ha traído, pues, eh, o ha levantado, ha levantado lo que se llama eh, las alertas, porque todavía no se amplía nada. En esta parte sí la van a ampliar a cuatro carriles, pero para colocar el peaje de, eh, de cobro que va a tener en el tramo, un poco más adelante del de, recinto del progreso de la presa W-Peripa, como ustedes pueden ver en esta vía, que se ha convertido pues, en una vía eh, importante y este es el lugar que realmente están eh, colocando lo que se llama el asentamiento, que es una vía importante de cómo eh, están arreglando aquí la están ampliando a cuatro carriles pero es para colocar los eh, el peaje, ¿no? la caseta donde se va a cobrar el peaje a todos los vehículos que pasen por esta vía, hay preocupación en la comunidad riocense dado que no se ha ampliado la vía, pero se va a cobrar. Eh, existen algunas situaciones bastante complicadas en el tema de esta concesión que inicialmente estaba para un consorcio de Santo Domingo pero hay otra empresa implicada porque los dueños de, esta, de este consorcio pues, salieron con sentencia de ocho años, complicaciones de la Ro Verde y esto pues no ameritaba no y ahora la empresa estaría sin liquidez. Sin embargo, han propuesto cobrar el peaje anticipado y esto es lo que la comunidad está exigiendo a las autoridades, al nuevo gobierno, que realmente se tomen consideraciones y se analice todo este tema que eh, estaría pues trayendo cola con el tema del cobro anticipado del peaje sin realmente tener eh, todavía un kilómetro ampliado. Eh, sin tener un kilómetro ampliado y esto es lo que está preocupando ...para toda la comunidad de agricultores... ...que transitan por este lugar... ...que ustedes generalmente saben... ...que es una zona altamente productiva... ...bananera, palma africana, papaya, sandía... ...diferentes productos que se cultivan... ...y que hay una... ...hay un intercambio siempre... ...comercial con todas las autoridades... ...y que este es el punto... ...fundamental... ...que trae preocupaciones... ...una vía de dos carriles... El objetivo es que sea a cuatro carriles, no sea a cuatro carriles, como ustedes están observando en este momento. Pero por ahora habrán cuatro carriles para colocar la caseta donde va a funcionar el peaje y se cobrará, de acuerdo, pues a lo previsto, un dólar a los autos, dos dólares a los buses, eh, trailers y los extra pesados hasta seis dólares pagarían. Esa es la información que tenemos para todos ustedes, amigos, a esta hora, para que también la comunidad se ponga en alerta esta situación. Hay reuniones, autoridades se están involucrando, eh, el objetivo es que realmente se encuentre una solución, pero la gente quiere ver, la gente quiere ver que la vía sea ya construida. La vía debe ser construida, ampliada, y todavía no vemos nada de eso, solamente el cobro anticipado de este peaje que se va a construir aquí y que ustedes pueden ver que ya se está desentando el área donde va a estar la zona básicamente para que se pueda cobrar el peaje en la E25 cerca de la presa Dable eh, de la presa Baba donde se encuentra pues eh, el recinto cerca está el recinto del descanso ¿no? aquí en esta zona ...que básicamente congrega a toda esta zona. Amigos, esta es la información que tenemos. Ponemos en alerta a toda la comunidad riocense. Se pretende ya... Eh, ya se construye, podríamos decir, con el adesentamiento del terreno, del suelo... ...donde va a funcionar el segundo peaje que tendrá cerca del recinto o el recinto del descanso... ...por donde está eh, la presa Bava... Eh, que generalmente ahí pasa pues, el caudal que va hacia la doble peripa Estamos aquí a unos dos kilómetros para ubicarnos un poco mejor Y, y ustedes pues, tengan información de primera mano Es la información que aportamos para todos ustedes Habrán dos viajes, pero lo que llama la atención es que todavía, todavía no se construye No se construye lo que es la, la ampliación ¿no? no hay un solo kilómetro todavía Ampliado, y esto es lo que dificulta. Y vemos, por ejemplo, como cómo dos carros eh, se adelantan, ¿no? y eso son los que se generan los accidentes, por eso la necesidad de una vía ampliada. Sin embargo, eh, la comunidad, los choferes quieren, y ahí vemos, por ejemplo, el peligro. Mire el peligro ¿no? que aporta, y mire cómo aporta. ¿no? El carro pasó eh, y tuvieron. Mire, mire, vea, vea. ¿Qué peligro, realmente es esta vida se exige pronta construcción, pero hay un peligro latente, amigos, en este tema de la E25. Sin embargo, nos quieren cobrar primero y luego hacer la obra, ¿no? Esto es de la mano, ¿no? Sabemos que cuando construimos una casa, ¿qué sucede? Usted va pagando a medida que le van construyendo su casa. Para poner el ejemplo más común, ¿no? Pero acá nos quieren primero cobrar y luego